¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos lo que es Tripulación 2.0 Y vamos a meternos de lleno con el análisis de, este, de esta modificación Que está planeando Wargaming para hacer a las eh, tripulaciones de nuestros queridos tanques ¡Vamos! La tripulación es un elemento del juego esencial en World of Tanks Lleva mucho tiempo inalterada, mientras que otros componentes del juego evolucionaron es evidente que el sistema necesita mejoras globales. La próxima prueba del servidor Sandbox es la oportunidad perfecta para jugar con la nueva tripulación y, sobre todo, contribuir a su implementación final. El servidor Sandbox de World of Tanks es un campo de práctica donde experimentamos con mecánicas complejas y modificadas en condiciones lo más reales posibles. Durante las pruebas, realizamos encuestas y recopilamos los comentarios de los jugadores sobre su comportamiento y opiniones. Los participantes influyen en el futuro del juego con sus palabras y sus decisiones. Nos ayudan a descubrir qué mecánicas debemos mejorar, qué debemos eliminar y qué podemos añadir al juego. Los jugadores conocen bien el sistema actual de tripulación, pero hay muchos aspectos que podríamos mejorar. Los comandantes habilidosos saben que para entrenar cada habilidad o pericia nueva necesitan mucha más experiencia que para la anterior. Luego de entrenar 4 comienza una extensa maratón en la que casi no se nota el progreso usualmente los jugadores entrenan las mismas habilidades y pericias para tripulaciones que usan en distintos tipos de vehículos, a menudo incluso el orden de entrenamiento es el mismo, esto se debe a que algunas pericias son mucho más útiles que otras, como resultado los jugadores se enfrentan a otros con tripulaciones idénticas a las suyas, la única diferencia es la cantidad de habilidades y pericias entrenadas, además la composición de la tripulación varía según el vehículo, aunque esto es así hace tiempo, también es cierto que crea algunos problemas de juego, por ejemplo las tripulaciones del Tiger 2 y el S-75 e tienen 5 miembros, mientras que la del S-100 e tiene 6. Si usan la misma tripulación en estos vehículos, mata. Uno de los cargadores no estará tan bien entrenado. Bueno, eso, eso eh, no, por el momento no había intervenido porque no, no, no había mucho que aportar, simplemente estaba comentando el relator o el locutor, estaba hablando más o menos de la, de la generalidad. Ahora sí quiero decir una cosa, con respecto a lo que tiene que ver con este punto en particular, es verdad, muchas veces estás haciendo una línea, ¿no? Y por ejemplo, eh, llegás... A, a, al tier 8 y el tier 8 tiene 4 tripulantes. El tier 9 tiene tal vez 5 tripulantes. Ya tuviste que entrenar. Reentrenar uno. Meterle 4 tratar de Meterle la cantidad de habilidades. Primero tenés que tener sí o sí hermanos de armas. Porque si no, ya el resto no te funciona. Después tenés que seguir eh, sumando de más habilidades. Y se hace muy engorroso. Y si encima de eso el tier 10 tiene un tripulante más, ya directamente es la muerte. O sea, sería un caos. Eh, pasa mucho también, no solamente con los tanques de línea Que si bien es lo más engorroso eh, Porque vas haciendo la línea tras el siguiente tier Tras el siguiente tier, vas pasando de tier, digamos Entonces eh, ahí es más complicado También pasa con los, con los tanques premium Entonces no es tan complicado, ¿por qué? Porque sacas la tripulación, si te falta uno Metes de última la tripulación de otro, de otro tanque De otro mediano alemán, por ejemplo O un pesado alemán y ya está, no pasa nada eh, pero no es tan engorroso sí, sí que tenés que hacer una movida ahí media rara Pero Esto lo de las líneas sí es bastante, bastante Conflictivo y molesto sobre todo como los otros tripulantes. Y hay miembros, mientras que la del E100 tiene 6. Si usan la misma tripulación en estos vehículos, uno de los cargadores no estará tan bien entrenado como los otros tripulantes. Y hay muchos otros problemas que los jugadores pueden señalar. El concepto principal del sistema lleva mucho tiempo sin cambiar. Los cambios visuales y de sistema eran inevitables. Podrán probar las modificaciones durante la próxima prueba. Tripulación 2.0 Al igual que muchas otras cosas en World of Tanks, los cambios a la tripulación comienzan en el Garage. El sistema nuevo presenta una tripulación unificada bajo la figura del comandante en lugar de tener varios tripulantes. Podrán modificar la apariencia y el nombre del comandante. Verán a los otros tripulantes detrás del comandante. Yo estoy reaccionando a esto porque la verdad es que todavía no vi el video. O sea, vi los primeros 20 segundos, no, no vi más que eso. O sea, dice que... Pará, vamos a volver de vuelta con esta parte porque es importante en World of Tanks. Esto los es lo que se viene. ¿eh? La tripulación comienza en el garage. El sistema nuevo presenta una tripulación unificada bajo la figura del comandante en lugar de tener varios tripulantes. Tripulación unificada en la figura del comandante. Podrán modificar la apariencia y el nombre del comandante. Verán a los otros tripulantes detrás del comandante, pero son solo decorativos. Además, esto solo se ve en el garage. En batalla, todos los miembros tripulan el vehículo. A los tripulantes se los puede aturdir de forma individual o colectiva, lo que afecta la eficiencia del vehículo. La cantidad de tripulantes sigue siendo la misma. Si actualmente un vehículo tiene dos cargadores, seguirá teniéndolos en el nuevo sistema. Ok, hasta ahí es solamente un cambio de maquillaje. O sea, solamente va a tener la... No va a tener los cinco tripulantes como antes, va a tener un. se va a eh, minimizar en la figura del comandante del tanque. Pero no, sigue todo igual hasta ahora. Cambiamos el enfoque completamente. Cada tripulación ahora completa cinco cursos de entrenamiento. Entrenamiento táctico, entrenamiento de artillero, entrenamiento técnico, entrenamiento de conductor y entrenamiento de operaciones. Cada curso de entrenamiento incluye cinco habilidades. Muchas funcionan en situaciones de combate específicas. También mantendremos algunas habilidades que los jugadores conocen, como camuflaje y disparo instantáneo. Ya no tendrán que entrenar la pericia sexto sentido, la tendrán todas las tripulaciones. No se va a entrenar más el sexto sentido Añadimos nuevas habilidades como concentración que reduce la variación potencial del daño Ahora ya no será de más menos 25% sí o sí Otra habilidad nueva, combate... Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para O sea, como concentración... A ver esto, esto? Sentido, es interesante. ¿eh? Concentración, ahí está, mira Añadimos nuevas habilidades Como concentración que reduce la variación Potencial del daño Ahora ya no será de más o menos 25% sí o sí Otra habilidad nueva wow. Cercano Aumenta la maniobrabilidad del vehículo Cuando haya un enemigo a 50 metros O menos las tripulaciones obtienen puntos de habilidad al recibir experiencia en batallas. Los puntos pueden usarse en cualquier habilidad. El efecto de la habilidad mejora mientras más puntos se usen en ella. Normalmente podrán usar un total de 10 puntos en cada habilidad. Podrán aumentar esa cantidad, pero hablaremos de eso más adelante. Al igual que ahora, podrán usar libros de tripulación o experiencia libre para entrenar a sus tripulaciones y obtener puntos de habilidad más rápido. Cuando hayan invertido 30 puntos de habilidad en un curso de entrenamiento, podrán aprender uno de dos Talentos. Los talentos son habilidades situacionales. Talentos hay ahora, mira. Wow. Es con mayor eficiencia. Aprender uno de dos talentos. Los talentos son habilidades situacionales con mayor eficiencia. No necesitan gastar puntos de habilidad para aprenderlos. Los talentos comienzan a funcionar al máximo en cuanto los aprenden. Por ejemplo, medicina aplicada aumenta temporalmente la maniobrabilidad del vehículo un 10% luego de usar un botiquín de primeros auxilios. Sin embargo, el botiquín de primeros auxilios tarda casi un tercio más de tiempo en poder usarse nuevamente. El talento Mecánicas Aplicadas acelera temporalmente la recarga del cañón un 7,5% luego de usar un kit de reparación, pero aumenta su tiempo de reutilización un 30% Ya, claro, te da por un lado pero te saca por el otro, o sea, está bien o sea, El kit lo vas a poder utilizar un tiempo, durante un tiempo más largo, o sea, va a tardar más en recuperar el kit Pero puedes recargar el cañón después de haber usado ese kit de reparación un poquito antes o sea, Te da por un lado y te saca por el otro pero ojo, lo cual me parece bien o sea. Los talentos definen de varias formas su progreso en los cursos de entrenamiento No podrán entrenar todo Así que escojan las habilidades y los talentos con cuidado Según el modo de juego de cada vehículo Podrán gastar un total de 75 puntos de habilidad y aprender dos talentos Pueden usar puntos en las habilidades que prefieran Por ejemplo, algunos puntos en cada habilidad Pero eso no tiene sentido en primer lugar, esas habilidades no otorgarán bonificaciones importantes. En segundo lugar, de ese modo, no podrán aprender talentos. Sin ellos, su tripulación será mucho menos eficiente. Claro, necesitas no talentos Algunas sí sí. buenas noticias podrán reiniciar las habilidades y redistribuir los puntos de habilidad sin perder experiencia de tripulación por medio de créditos u órdenes de reentrenamiento. Podrán probar diferentes combinaciones de habilidades sin perder eficiencia de tripulación. ¿Tiene ahí. En el Garage las competencias de la tripulación se muestran en forma de radar de habilidad Sirve para ilustrar de forma rápida las fortalezas de una tripulación Me gusta, me gusta mucho Hay que ver cómo se aplica después, pero en principio me gusta Cuando una tripulación llega al nivel 75 ya no recibirá puntos de habilidad Pero se habilita la experiencia profesional que permite a la tripulación obtener rangos más altos cada rango aumenta la maniobrabilidad del vehículo de la tripulación. La bonificación no es mucha, pero sirve como señal de estatus. También recibirán una insignia de maestría para la tripulación que todos los jugadores verán en batalla. Me gusta mucho, o sea, me gusta, me gusta mucho. Cuando recluten a una tripulación para un vehículo específico, esta estará completamente entrenada desde el comienzo. Ya no habrá tripulaciones entrenadas al 50% o al 75%. Además, la tripulación estará entrenada para todos los vehículos premium del mismo tipo y nación. De ser necesario, podrán entrenar a una tripulación para otros dos vehículos investigables o de coleccionista del mismo tipo y nación. Estas opciones se desbloquean cuando la tripulación alcance ciertos niveles. Nivel 15. También pueden desbloquear espacios antes de tiempo usando oro. De esta manera, se simplifica el proceso de usar la misma tripulación para distintos vehículos. Al igual que ahora, podrán reentrenar a sus tripulaciones con el nuevo sistema. El costo del reentrenamiento no es el valor de la cualificación principal, sino el valor de la experiencia de la tripulación. Pueden hacerlo gratis, pero necesitará mucha experiencia. También pueden ah. reentrenar la tripulación con créditos, con una pérdida de experiencia menor, o con oro, sin perder experiencia. 500.000 créditos, bro. Al reentrenarla, las Que te matan, ¿por qué te matan? <risa> Podría ser tranquilamente unos 300.000 créditos, decir, bueno, más o menos... Ah, no. 500.000, pum, ahí tenés. Las habilidades se reinician automáticamente sin costo, excepto cuando utilicen oro. En ese caso pueden reiniciar todas las habilidades o mantenerlas. Si reinician las habilidades manualmente, la tripulación no pierde experiencia. En el nuevo sistema, los tripulantes únicos, por ejemplo, las damas de la fortuna o los héroes del pase de batalla, se transformarán en personajes especiales, instructores. Podrán asignar hasta un máximo de cuatro instructores por tripulación. La posibilidad de agregar un instructor se desbloquea cuando alcancen los niveles de tripulación 15, 15 30, 45 y 60. No, de, 15, de 15 en 15. O sea que Chuck Norris también sería un instructor, ponele. ¿No? Estén tres niveles de instructores. Instructor de clase 3, cuando un tripulante tiene una pericia a cero. Instructor de clase 2, cuando un tripulante tiene dos pericias a cero. Añadir. Santa Claus. los instructores de clase 1. Más adelante, pueden escoger una de las cinco certificaciones que corresponden a los cursos de entrenamiento táctico, artillero, técnico, conductor y operaciones. Luego podrán escoger una competencia de instructor. Así podrán añadir más de 10 puntos de habilidad a una o dos habilidades de tripulación según la clase de instructor. La cantidad de puntos de bonificación así como la cantidad de habilidades depende de la clase de instructor. Hay una excepción para los instructores basados en tripulaciones combinadas como Sabaton, Offspring, The Boys y otras. Dichas tripulaciones recibirán cuatro instructores con parámetros óptimos preseleccionados. los cuatro son instructores de una. Mm. Algo más sobre los instructores. Cuantos más añadan, más experiencia obtendrá la tripulación. Hasta un máximo del doble de experiencia. Ok. A ver, esto quiero ver, la conversión. La transición al nuevo sistema. Esto es importante, a ver cómo nos pasan a los que tenemos 4, 5, 6 habilidades en un tanque, a ver cómo nos, nos cómo nos compensan a lo nuevo esto que se viene ahora, a ver será simple y fluida. Cuando abran el juego por primera vez, los tripulantes se enviarán de los vehículos premium al cuartel automáticamente si no están entrenados para dichos vehículos. También se aplica a tripulaciones incompletas en vehículos premium. Las demás tripulaciones permanecerán en sus vehículos. El jugador incluso podrá unirse a la batalla en estos vehículos. Sin embargo, sus tripulaciones no obtendrán experiencia en batallas. Tampoco funcionarán las habilidades y las pericias. A excepción de sexto sentido, que todos tendrán disponible. Los jugadores deberán pasar sus tripulaciones al nuevo sistema manualmente la experiencia de todos los tripulantes se suma y se divide por la bueno está bien sí por un lado no pero por otro lado sí o sea pero yo tengo 300 tanques no ¿Me pasa claro tenés que hacer eso con cada uno de los tanques que tenés en el garaje manualmente se entiende que sea manualmente ¿Por qué porque ellos no van a decir si vos querés un tipo de, de tripulación especializada en camuflaje o en eh, en ataque, o en movimiento o en reparación, o en medicina o lo que sea, o sea, lo tenés que hacer vos vos tenés que elegir qué camino querés que siga ese, ese vehículo, ese tanque y es entendible y razonable pero ¿qué, qué trabajo va a hacer esto va a ser mucho laburo cantidad de tripulantes que haya en un vehículo. El resultado será la experiencia que obtendrá la nueva tripulación. Ese número determina la cantidad de puntos de habilidad que tendrá la tripulación. En otras palabras, una tripulación experimentada seguirá haciéndolo en el nuevo sistema. Cada tripulante único otorga un instructor correspondiente, para algunos deberán escoger una nación y una especialización que brindarán una bonificación a las habilidades Además, ya que los manuales de entrenamiento personal no se usarán con el nuevo sistema, se convertirán automáticamente en manuales de entrenamiento universales Los tripulantes que estén en el cuartel O sea, los manuales de antes ya no existen más Acaba de decir eso, ¿no? No, no Dejan de aparecer, te lo mandan como universal y que posea menos de una habilidad o pericia se convertirán en libros de tripulación. La cantidad total para para para para, para que son el porque estaba pensando en otro. únicamente en manuales de entrenamiento universales. Los tripulantes que estén en el cuartel y que posean menos de una habilidad o pericia se convertirán en libros de tripulación. La cantidad total de experiencia... Justo eché, eh, creo ayer antes de ayer como 40 del de, de cuartel. ...de que brindarán estos libros de tripulación varía según la experiencia total de los tripulantes convertidos. La experiencia se calcula de forma individual para cada nación y se redondea en favor del jugador. Los tripulantes con más de una habilidad o pericia permanecen en el cuartel. Pueden usarlos en los vehículos y convertirlos en el nuevo sistema de tripulación. Tripulación. Las literas del cuartel se convertirán en órdenes de reentrenamiento. Pueden usar las órdenes para reiniciar las habilidades de tripulación gratis y sin penalizaciones. Exacto. No va a haber más literas. Van a hacer orden de entrenamiento directamente ya. Miran una orden de reentrenamiento, de reentrenamiento. Cada 16 literas. En el nuevo sistema las literas se reemplazarán con dormitorios. Cada espacio de vehículo que tengan en el garage otorga un dormitorio para la tripulación. También recibirán tres dormitorios automáticamente. De ser necesario podrán adquirir más dormitorios. El nuevo sistema diversificará las habilidades. Podrán ajustar sus tripulaciones para cada vehículo y también sus estilos de juego. Con el nuevo sistema, las tripulaciones tendrán un mayor impacto en las batallas. La progresión será más clara. Una nueva habilidad. Sí, no sé si van a tener mayor impacto. Lo que sí seguro van a estar más. Eh, especializadas en lo que cada uno. En el estilo de juego de cada uno. A mí me gusta ser más ofensivo. Bueno, lo haré para que. Cañón recargue más rápido y, no sé, todo lo que tenga que ver con la parte ofensiva. Capaz que a otro le gusta usar tanques eh, de manera más cautelosa, por decirlo así. Y le pone todo lo que tiene que ver con camuflaje, reparación, eh, eh, ocultamiento, visión. Y bueno, o sea, cada tanque... Y eso que van a hacer, tal vez, yo tengo un Leopard y otro tiene un Leopard y yo capaz que lo hago ofensivo y él lo pone como defensivo. Pero va, se va a notar mucho la, la diferencia. Ahora van a ser muy... Específica a las tripulaciones cosa que me gusta Porque antes era todo lo mismo Antes Che, ¿qué le pongo a este? Y bueno, hermano de armas Esto sentido eh, Como que ya era Aburrido Y siempre lo mismo Será un objetivo real En lugar de un sueño lejano Por último La nueva interfaz Mejorará la administración De la tripulación Pero recuerden La próxima prueba En el servidor sandbox Nos mostrará Cuáles de estas características Añadiremos al juego Y cuáles debemos mejorar Ustedes deciden, únanse a la prueba, reciban recompensas por completar misiones y decidan el futuro del nuevo sistema de tripulación de World of Tanks World of Tanks Bueno, a ver, eh, me gusta mucho, la verdad que así como me lo pintan me gusta, me gusta mucho, me parece que está bueno eh, Pero como siempre hay que verlo después en concreto en el campo de batalla a ver de qué va bien Cómo se aplica y demás, ¿no? Pero en principio tiene buena pinta. Así que bueno, amigos, dejen ese like, suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios qué piensan de la nueva tripulación 2.0. Y seguramente vamos a estar haciendo algún directo con eh, con el tema este de la tripulación 2.0 y con el sandbox. Seguramente vamos a estar viéndolo. Así que estén atentos porque se viene algún directillo en, eh, acá en YouTube. Digo, porque los directos los hago casi a diario en Twitch. Pero acá es solo de videos, así que seguramente vamos a estar haciendo algún directo en ese sentido. Eh, así que, bueno amigos, y después, eh, nada, les quería comentar que voy a estar por abrir también un nuevo canal eh, que no va a tener nada que ver con el WOT, así que, pero nada, eso se lo dejo. Después para más adelante solamente les tiro así el título. Que se viene un nuevo canal. Así que bueno, esperemos que, que tenga el apoyo que tiene este. E incluso más, si Dios quiere. Porque será de, de variedad. Será más, más que nada de tipo reaccionando a cosas. Y esas cuestiones que no, que no va a ser específicamente de bot. De hecho, diría que no tiene nada que ver con el bot. Así que bueno, vamos a ver cómo le va. Gracias por estar ahí siempre y siempre bancando al canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos veremos en la próxima. Chau, chau.